Yo soy Rael bandera y en esta hora les he actualizado el tutorial de Netflix cómo capturar la pantalla de Netflix ya que muchos quieren hacerlo y en el tutorial que les había creado eh, un 10% la no les funcionó entre ellos están los de iPhone entonces con esta aplicación lo logré hacer eh, de, de muy fácil simplemente están a la aplicación y ya el resto es sencillo la aplicación se llama Escribe así, escribe Rever, se lee, creo que River, no sé, algo así. Con esta aplicación lo pueden hacer. No obstante, aquí en la descripción del tutorial les dejo el video de cómo lo hice para que le den clic ahí en el, en el video y, y se si vayan a, a mi segundo canal y allá está el video. Eh, lo hice en el celular para que graben pantalla del celular y funcionó. Espero que. Eh, este tutorial lo estoy creando para que lo sepan, para que sepan que ya lo creé, por lo que yo he dicho, por lo que había, había anunciado que lo iba a crear y ya lo hice, pero lo subí al segundo canal. Entonces, dan clic en el link, que les dejaré en la descripción del tutorial y de una vez se van allá y pueden ver el video completo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva el tutorial. Chao.